Esta semana, en Capital de los Simios. Critican a trabajadora de refugio por no permitir que mujer con obesidad adoptara un perro. ¿Qué pensaban que se lo iba a comer? Lo más probable. Dos abuelos escaparon de un geriátrico y encerraron a sus compañeros con llave. ¿Habrá sido el abuelo Simpson? Capaz. Las ciudades de Alemania están apagando los focos y duchas con agua fría. Uy, se, se le va a dar la pajarilla. La modernidad, po. Exacto. En, pero como tan weón. Críticas ante dichos de Cariola de marcar casas que están por el apruebo. Ni Hitler se atrevió tanto. <risa> claro. <risa> y se viene la quinta dosis. Ya para el la weá. Ya, ¿hasta cuándo? Pero hay algo peor. Progress arruinan el GTA. Progress arruinando los progres. Claro. Le tenemos Chile al Día, las redes, noticias y mucho más en dónde? En la capital de los simios. Oye, Oh Don profe, ¿cómo está? Bienvenido. Oh, cagado frío. está haciendo frío, ¿eh? Uy, uy, uy, sí. Tan helado que está Juan. Exactamente, tan helado que está. Sí, ¿y usted el techo? ¿Cómo ha estado? Eh, bien, pues ahí después de un fin de semana intenso. Sí, estuvo entretenido. ¿Se pasó bien? Se tomó harto, ¿eh? Para que no con cosas. Tomamos hasta morir y morimos tomando ¿eh? Sí, así es nomás Oiga, saludo para Don Paco también de la la.fm.cl Que también se puso a dar jugo por ahí Y sí, parece que estaba bien contento <risa> Sí, pues, estaba bien contento Estuvo bueno el debate, entiendo, por ahí. Sí, sí, estuvo bueno ahí Saludo a Buda también, que estaba ahí también <risa> Eso, saludines Sí Oiga, usted también eh, volvió a las clases normales, digamos Oh sí, hoy día partieron las clases normales, los muchachos se van a las 4 y media de la tarde. Esto es por una instrucción del ministerio, porque eh, entiendo que algunos colegios tenían eh, clases media jornada nomás. La flexibilidad, sí, en un primer momento el Ministerio de Educación va y dice, no, hasta septiembre pueden tener flexibilidad. Y todo, ¡eh! Y ahora llega diciendo, no, no, no, no, no, a partir del, de la vuelta de vacaciones clases normales nomás, con todo con los cabros oh, o sea tenemos también un ministerio de volteretas, efectivamente si sí, el ministerio y sus volteretas ah sí. y también van a aplicar Sims este año, así que los colegios están todos vueltos locos, Sims ah pero esa cuestión sí. no sirve para nada, esa cuestión todavía se hace, todavía se hace, o sea sí sirve, sirve para encasillar a los colegios para ver cuál es el más malo, ah, y ya. supuestamente a los mejores le entrega la excelencia académica es una platita extra que reciben los colegios sea particular o sea eh, para estado? todos los colegios, sí, para todos los colegios ah, o sea, que el idea de águila se puede llegar a una subvención, por ejemplo Es que no es tanto por eso, sino que el, la platita, la excelencia académica La obtiene el colegio peleando consigo mismo Me explico Por ejemplo, si tú tenías eh, 200 puntos en Simse Y subiste a 210, significa que subiste un 5% Te ganaste la excelencia académica Aunque el colegio sea como las pelotas Ah, y va a tener su plaquita y su estrellita dorada Claro, y el problema es que eso tiende a confusión porque la gente piensa que la excelencia académica es porque el colegio es bueno oiga, pero ¿de ¿esta prueba de cuándo que no se hace? del 2019 me parece ¿se alcanzó a hacer el 2019? me pal no, el 2000 a ver cuando estuvo la insurrección no, no se alcanzó a hacer con la insurrección mm. no o oh, sí uy, se me, se me traspapeló Oiga, y, pero y como última pregunta ¿Esta prueba, por ejemplo, tiene una exigencia, digamos? Porque, ¿para qué andamos con cosas? Desde, de, de la, desde que existía la prueba de aptitud, se llama, ¿no? Sí Que ha venido como bajando la calidad y la exigencia En, en cuanto a las pruebas de, de ingreso y también a las pruebas de evaluación Mira, lo que pasa es que acá en los SIMS van a van a evaluar los contenidos que, que se priorizaron. O sea, hubo contenidos que se dejó de lado y hubo otros contenidos que, que había que colocar de forma obligatoria porque como estábamos en, en clase a la mitad con teleclase y toda la cuestión, no se permitía o no se podía en este caso hacer las clases completas. Ah, y se van entonces, a priorizar entonces los contenidos desde, desde el 2019 en adelante. Claro, hay contenidos priorizados que se tienen ¿Sí? que pasar sí o sí, pero son menos, mucho menos de los contenidos que uno debería pasar normalmente. Entonces van a hacer preguntas como ¿qué sándwich le gusta al amado líder? Si, una, se, una cosa si se deja el Marroco abierto en la mañana, no. <risa> claro. ¿Ah? ¿Cómo se llama el perro del amado líder? Claro, también. Eh, sí. eh ¿Cómo enseñar al amado Lira a meterse la camisa en el pantalón? Claro. Si el gabinete Irina Caramoros presenta la renuncia de su titular, ¿qué pasa con el gabinete Irina Caramoros? <risa> Irina Caramatos ama a Irina Caramatos. Ah, es Caramatos. ¿sí? Caramatos parece que era, no Sí. Caripoto o algo. <risa> da lo mismo. Da lo mismo. <risa> ¿Para la hueá <wea> que hace? <risa> sí, pues. Oiga, pero entremos en materia, pues, profe. Ya, con nuestro primer bloque, la vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Para no estar hablando tanto de cosas de, de chilito, porque después ya nos va a tocar esa esa sección. Sí, efectivamente. Porque ¿Oye? tenemos una primera noticia que es bastante extraña. Sí, ¿eh? Yo sí, no sí. sé si la señora a lo mejor era de, de estación central. ¿Podría haber sido? Podría haber sido, sí. Critican a trabajadora de refugio por no permitir que mujer con obesidad adoptara un perro pero si no lo quería presentarse <risa> como el este meme que salía así como gatito perdido y salía una vieja así bien guatona pegando un cartel y salía el, el gatito así como aplastado entre medio de la raja la vieja <risa> <risa> oiga pero habrá sido de estas pe eh, personas que aparecen en eh, kilos mortales por ejemplo si sí, parece que sí ah en el, en el ya ejemplo. dice de acuerdo con la empleada no aceptó que se llevara el animal al sentirse preocupada de que no lo sacara a pasear ahí está po. Sí. La trabajadora de un refugio animal es tildada de gordofóbica. ¿Existe esa weá, gordofobia? Es, esa weá se lo inventa a los pro. ¿no? Bueno, en todo caso se le inventan el nombre. Bueno. <risa> a todos le ponen fobio. Fobia, sí. fobia. Después de revelar en un foro en internet que impidió que una mujer adoptara un perro porque tenía obesidad mórbida. Ahí más encima la, la publicó. Claro. Así. En la publicación, que ya fue eliminada de Reddit. Ah, es que en Reddit se hace de todo. Wea. Reddit es como Twitter Twitter, no. Mira, Reddit es como el, es como Forchan, es como el lugar donde la gente tiene para desahogarse ah, de yeah. forma anónima. Ya. Yeah. De hecho, por ejemplo, en YouTube tú podías encontrar varios como de comentarios que se han hecho en Reddit y que hay algunos que, que hay así como wow, son potentes. La empleada afirmó que el perro llamado Rocky saltó y besó a la mujer durante un evento de adopción hace semanas. Ah, por eso, po. el perro tiene que salir a correr, po. Se claro. llama Rocky. Fue amor a primera vista. El único problema. Tenía obesidad mórbida y estaba empapada en sudor cuando no hacía calor, dijo la trabajadora del refugio. Se le podía resbalar el perro. Claro. Sin embargo, ella no dejó que adoptara a Rocky porque le preocupaba que no lo sacara a pasear. Sé que no puedes juzgar el estado físico por la apariencia, pero nunca he conocido a alguien de su tamaño lo suficientemente ajustado como para correr más de dos horas al día con un perro hiperactivo o perseguirlo cuando salta la cerca, agregó. O sea... Realmente acá tenemos un caso de gordofobia Oye, pero Oji también hay que mirarlo desde el otro punto de vista Bueno, eh, yo creo que es una exageración sacar al perro dos horas para pa ir a correr ¿eh? es, que <risa> es, es que estos locos son como, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, ¡Extremistas! ¿Con cuál? ¿Yo saco al perro mío a mear al, al árbol de afuera? <risa> <risa> que vaya a mear todos los autos, <risa> todos los árbolitos y después entra. <risa> claro, pero o sea, es que son cinco minutos nomás. Pues. Claro, nomás, pues ahí para que se desestrese un poco el perro. <risa> sí, pues. La trabajadora realizó las preguntas que se le hacen a los potenciales adoptantes para ver si podría llevarse al perrito. La posible adoptante dio buenos indicios para llevarse a Rocky. Hasta le preguntaron sobre su nivel de actividad. Y ella respondió que tenía un estilo de vida activo. <risa> activo para comer, pues bueno. <risa> Voy a todos los restaurantes. <risa> pido, restaur pido delivery en todos los restaurantes. Claro. <risa> Me muevo de la cama al baño y del baño a la cama. <risa> a lo mejor quería adoptar al perro y entrenarlo y ponerle la cajita de delivery <risa> claro. para que lo fuera a comprar. Y <risa> yo cacho. Tan emocionada como estaba esta mujer por Rocky, lo vi yendo a casa con ella, haciendo poco o nada de ejercicio, destrozando un sofá o dos, y luego siendo traído de regreso aquí o peor, a un refugio para matar, aseveró la funcionaria. Ah, se basó el meo rollo. hay, ¿hay refugios para matar perro allá? Parece que sí. ¿Tocas o sea, aquí no sale de dónde es, pero...? ¿No te gustó el perro allá en un refugio y lo matan. Claro. <risa> Entre tanto la empleada le dijo a la mujer que no podía llevarse al perro y le sugirió que buscara animales domésticos más pequeños como gatos, según informó The Sun. Ah, estaba en Inglaterra esto ya. Ah, así como mira, sabes qué, podría llevarte un gato. Total, los gatos son independientes. Si tú te morís, el gato va a seguir sobreviviendo un rato. <risa> o una tortuga, pues. ¿también? Claro, va a vivir mucho más que ella, lo más probable Pero las tortugas son terriblemente pajeras, las dejáis en una caja de vidrio, no hacen nada Weón, bueno, las dejáis en un balde con agua weón bueno, y se te ahogan, weón, bueno, se te cocinan weón bueno. Ah, pero no hay que dejarla al sol, po Usted es diabólico, profe, ¿eh? ¿Ah? Mande saludos nomás Para los que no tienen un chiste interno, bueno, me voy a contar la talla Estábamos con el profe en año nuevo, yo tenía una tortuga en una pecera tortuga que ya había tenido sus años, estaba bastante grande, eh, y no se nos ocurrió nada mejor que dejarla a, a la intemperie. Eh, con el tema del año nuevo, con todo lo que conllevaba el otro día, primero eh, se nos olvidó y empezó a darle el sol. La cosa es que empezó a, a hervir y quedó una rica sopa de tortuga. <risa> Estaba buena, sí estaba sabrosa. Me <risa> faltó un poquito de... de orégano, un poquito de... De pimienta. <risa> Algo así. Ah, pero yeah, se yeah. convirtió en un lindo cenicero. Eh, claro, pero yo no estaba triste porque todas las tortuguitas se van al cielo. Por supuesto, pues profe. <risa> Todos los anim animalitos se van al cielo. Sí. Menos las perras, ni los sapos. <risa> y la zorra. Y la zorra. <risa> Ya, pongámonos en ah, serio. Pues. Ya, ya. Dijo: Se enojó y dijo cosas que no diré. Ah, ¿oh? No mencioné el peso, pero creo que ella sabía que esa era la razón por la que la rechacé. Dudaron brevemente de mi decisión, pero cuando la vi luchar para caminar hacia su auto, hacia su auto supe que tenía razón. Mi jefe dijo que haría lo mismo, decía la publicación. <risa> Me imagino estas locas que andan como en una silla de ruedas el eléctrica. ¿Eh? Pero que son solamente más guatones, ¿cachau? Oiga, si en esa cuestión de kilos los mortales, de repente salen unos guatones así que ya aparecen huevos a la parrilla, están desparramados por todos lados. Sí, sí, es que... Y hecho, no se pueden parar, cae... pues, si... Sí, es lo cuático, es que viven como postrados ya sea en un sillón o bien en una cama. Sí, pues, para tratar de pararse, o lo tienen que parar más personas, o tienen que ocupar un bastón especial o agarrarse del techo. Hay algunos que lo han tenido que sacar en... En estas cuestiones como de grúa, como de... Ah, con Grupo Arquilla Al Edgar le pasó eso ¿Sí? El guatón mexicano que tenía el récord de... De que era el loco más, más guatón Ese se murió, bro. Murió, sí, po. Pero ese loco pesaba más de 500 kilos Oye, ¿cachado que, que todos estos guatones Como que tienen eh, pareja Y siempre las parejas son flacas Sí ¿Cómo lo harán ahí? no tengo idea para no, encontrar no no, no lo hacen no para no. encontrarle la <risas> tiene que escarbar dentro de los rollos sí entre pues los pliegues claro entre los pliegues <risas> oh, oh, <chivar>. cosa <risas> Ay, ay, ay. A lo mejor entre pues, los pliegues podría buscar, podría tener un perro Capaz <risa> que hace por ahí otro perro <risa> Uy, ay, dice. Por su parte, la mujer a quien se le impidió adoptar al cachorro Se quejó en sus redes sociales por la mala experiencia que le hizo pasar al refugio animal Ahora, aparentemente, la mujer a la que rechacé Tiene muchos seguidores en las redes sociales Ya ha estado hablando sobre el refugio Llamándonos cordofóbicos e, e instando a los seguidores a publicar malas críticas sobre nosotros Y a no donarnos, a añadió la empleada del refugio Ay, como la venganza, sí Claro Asimismo, varios internautas en las redes sociales criticaron a la trabajadora al juzgar a la mujer por su peso Es que también hay que tener un poco de consideración con el animal, pues No lo digo por la señora, lo digo por el perro <risa> <risa> Sí, porque si la señora, por ejemplo, vive sola eh, a el perro hay que sacarlo a pasear, hay que darle comer también, pues si el perro por más entrenado que esté, el perro bueno se sabe servir agua, por ejemplo. Eh, Oye, sí. hay, hay, ¿Hay algunos perros cyberpunk en todo caso? No sé, ¿Usted no sé, no sé si ha visto en internet? No, no lo he cachado. No, búsquenlo. Yo caché un perro que eh, trepaba una reja y se escapaba. Sí, pues bueno, abría la, la chapa. <risa> terrible P entrenado. terrible entrenado, pero igual, pues el perro necesita de cuidados y ya si está con una persona que es... Eh, eh, obesa mórbida y apenas se puede mover y apenas puede caminar no le va a dar una buena vida al perrito lamentablemente Mira, ser... deberían colocar salud compatible con con el cargo con el cargo una cosa así claro. claro y ahí la loca se habría dado cuenta que no tenía la salud compatible no, pues, lamentablemente pero yo cuento que igual fue buen consejo, porque el gato es más independiente. El gato sale por cualquier recoveco, van a cuidar por otras casas, lo alimentan a otras personas, pero el perro no, po. No, imagínate la gorda en cualquier momento le da un ataque cardíaco, se te muere ahí, weón, y el pobre perro caga, po. Bueno, sí, que tendría para comer como unos siete años, creo. <risa> <risa> en todo caso. <risa> Hasta que encuentren el olor. <risa> ¿Y si, por ejemplo, la gordita no puede, no sé, acceder a la cocina sí. o al teléfono para pedir delivery? Y el pobre perrito está ahí al lado. ¿Lo manda él, po? ¿Ah? Lo manda él antes no, de que, yo antes de que, que se lo no, coma. En una de esas, hasta con pelo se lo come. <risa> lo va a engordar. <risa> claro, así que está, está complejo. Está complejo, complejo el tema. tema sí, está como para debatir. Sí, ¿Mm? así que, ¿qué es primero? ¿El, el derecho al perro a, a tener un amo sano o el derecho de la gorda a tener un perro Podríamos eh, po, eh, plantear el tema entre los juegos eh, animalistas y los gordofóbicos. Sí. ¿Quién es mejor? ¿Ser animalista ¿Exacto? o gordofóbico? Exacto Oigan, lo que no es tan eh, bueno es llegar a viejo, profe, ¿eh? uy, uy, uy, es que depende del país en donde lo haga Bueno, sí, ¿ah? ¿eh? Aquí yo no sé si vaya a ser muy bueno después de todas las reformas <risa> previsionales que quieren hacer Claro Porque dos abuelos que escaparon de un geriátrico y encerraron a sus compañeros con llave Una mujer <risa> de 81 años y el hombre de 69, mire, buena edad Buena edad Fueron encontrados a unas cuadras del lugar Así fue la curiosa situación una pareja de ancianos se escapó de una residencia geriátrica ubicada en Villa de Voto, Argentina. Ah, Argentina, un país con buena gente. Ahí está. Por eso. <risa> Ahí sí, está. Por. Los adultos mayores, a lo mejor fueron a comprar dólar. <risa> claro Los adultos mayores escaparon del lugar si, No sin antes eh, robar las llaves y dejar encerrados a sus compañeros y trabajadores del sitio Tras la notificación de la ausencia de la pareja La dueña del lugar realizó el respectivo llamado a las autoridades Quienes no demoraron mucho en encontrarlos y si, O sea, da, da, da. Me estoy poniendo como mala mafre. <risa> sí, bueno, la mafre Sí, la mafre pero se supone que este es un ya un asilo, ¿Sí? ¿o no? ¿Y por qué tienen que avisar a la... Porque, a lo, los... dejar, porque lo dejaron encerrado adentro. <risa> ah, bueno, sí, buen punto. Ahí está. <risa> Según indicaron las autoridades a los medios de comunicación, una mujer notificó haber visto a la pareja caminando en una concurrida avenida ubicada en Villa Lynch, provincia de Buenos Aires. De inmediato los oficiales iniciaron los eh, iniciaron con los eh, recorridos pertinentes hasta que hallaron a la pareja, aunque al momento del encuentro no estaban juntos. Además, encima se separaron. Chuta, sí. La mujer de 81 años fue encontrada a 800 metros eh, de la residencia geriátrica, mientras que el hombre de 61 años estaba a 28 cuadras del sitio. Ah, lejos. Luego... luego de que la policía revisara algunos videos y cámaras de seguridad de la zona. ¿Habrán tenido algún tipo de... De enfermedad, no sé, una cuestión de Alzheimer, alguna cosa, ¿no? No sé, no, yo creo que era un pacto suicida, güey Sí Nos <risa> vamos a dejar a todos encerrados y después nos vamos a matar con las llaves Me acordé de un capítulo de Simpsons cuando escapaba el abuelo Simpson Ah, <risa> verdad <risa> Después de llamar a una ambulancia y asegurarse de su buen estado de salud, los adultos mayores fueron reingresados a la residencia. Algunos medios afirman que los traviesos adultos mayores pa eh, padecen Alzheimer ahí está, y que además mantienen una relación sentimental. Sin embargo, esta información no ha sido corroborada por el hogar de ancianos O en todo caso, menos mal que no se les perdió la llave Sí, bueno, y si tienen Alzheimer y tienen una relación sentimental Bueno, se le olvida todas las cosas malas que hace el otro, así que estaría bueno <risa> En todo caso, es como esa película del Adam Sandler con la, con la Drew Barrymore Sí, como si fuera la primera vez Exacto. Oye, rara la película igual esa. Sí. Es una de las pocas buenas que tiene Dan Sandler. ¿Para que estamos con cosas? Sí. Sí. Creo que hicieron como un video en la pandemia de esa película. Sí. Los dos actores. Sí. Lo, lo voy a buscar. Sí. Parece que sí. Lo Voy a buscar. Pero mira, los abuelitos ahí en Argentina Dijeron así como Ya estamos cansados de los malos tratos Vamos a ir a denunciar Ya vamos viejo, vamos viejo Y de repente qué estoy haciendo aquí? No me acuerdo, güey ¿Y qué haces, vos? No sé, güey <risa> Yo no te conozco <risa> <risa> <risa> Por eso el otro llegó a 28 cuadras más arriba Claro <risa> Ahora lo... Tendrán represalia los viejitos después de vuelta en el centro, ¿no? Oh, no sea ah a lo mejor no les cambian el pañal a lo mejor les van a dar puro... ¿cómo se llaman estas cuestiones? para dormir ¿qué cosa? ¿las Esta, ¿la pastillas? estas pastillas para dormir pa o para que se mantengan ahí como embobados ah, capaz puros a calmantes lo mejor, pura agüita al carmen nomás sí, pero igual le, le hicieron así como... cuando tienen que haber llegado todo así como bravo <risas> la camotera o la camotera <risa> sí oye hay una foto de los viejitos y la viejita en verdad se ve bastante veterana ¿eh? el caballero sí. pasa viola caballero pasa viola sí pero la viejita está bien veterana está sí pues que hay que considerar que oiga le parece que la abuelita en la foto igual se ve como que no controlaba no controla de fin te parece ¿eh? estaba pensando lo mismo parece que estuviera me hace sí Chuta. se me va bueno, a dar la emoción vayamos todos nomás. sí vayamos todo <risa> Oiga, ¿para dónde no hay que ir? Es para Alemania, profe. Uy, uy, uy, sí. ¿Qué por... está pasando? Porque las ciudades alemanas imponen duchas frías y apagan las luces en medio de la crisis del gas. Ah, pero se les dijo. Sí. ¿O no? Sí, antes de que empezara la guerra ya estaban los locos preocupados. ¿Trump les dijo? ¿Usted no ha cachado esa onda, profe? No. En, en una... Hombre, no sé si fue en la ONU, no tengo idea. Trump habló directamente a los alemanes, pues les dijo que no fueran tan dependientes de los rusos en temas de mm, energía, porque los rusos eran malos, eran malas personas. Malos de adentro. Malos de adentro. Entonces dijo que fueran eh, aprendiendo a, a, a tener su propia generación de energía. Y los buenos se cagaron de la risa, y está el video. Choda. Ahí los tenemos, pues, cagándose frío ahora, bañándose con la cuchelada. Sí. Bueno, hay, hay que decir que ellos están como si fuera febrero para nosotros. Están en agosto, están en pleno verano, pero igual. Sí, pues, pero el tiempo pasa por pues, profe. Sí, ya se les, ve, se les va a acercar el invierno y ahí vamos a ver qué va a pasar con, con la crisis energética. Sí, el invierno no es como aquí, que aquí más o menos templado para lo que son los inviernos allá en Europa. No, allá asombrado, Allá tenéis varios días con grados bajo cero potentes. Claro. Dice, las ciudades de Alemania están apagando los focos de los monumentos públicos, apagando las fuentes e imponiendo duchas frías en las piscinas municipales y los pabellones deportivos, mientras el país se apresura a reducir su consumo de energía ante la inminente crisis del gas en Rusia. Hanover, en el noreste de Alemania, se convirtió el miércoles en la primera gran ciudad en anunciar medidas de ahorro de energía, incluido cerrar el agua caliente en las duchas y baños de los edificios y centros de ocio administrados por la ciudad Chuta. ¿son como baños públicos eso? Eh, más que baños públicos, como las piscinas Ni que ah, las piscinas okay. también tienen baños para agüita caliente, para pa lavarte sí, pues. los edificios municipales en la capital del estado de Baja Sajonia solo se calentarán del primero de octubre al 31 de marzo a una temperatura ambiente de no más de 20 grados 68 Fahrenheit Ay, sea, igual primero de octubre para ellos es eh, es como, es como abril, mayo acá para abril, como abril para nosotros Claro. Hasta el 31 de marzo, o sea, todo el invierno, todo el invierno. Y prohibirán el uso de unidades móviles de aire acondicionado y calentadores de ventilador. Wow. Ah, más encima van a estar ahí restringiendo eso el uso de los aires acondicionados móviles. Chuu. Se les viene bravo. Las guarderías, colegios, residencias y hospitales quedan exactos de las medidas de ahorro. Sí, es normal, posible. Va, va a haber que ir a dormir al hospital, igual que los <risa> mendigos. Que, que lo, lo... sí. Claro, igual que los mendigos. <risa> la situación es impredecible, dijo el mayor de la ciudad, Belt Onay, del Partido Verde. Ahí <risa> está! <Ay, tamo. risa> Qué ironía. <risa> Cada kilovatio hora cuenta y proteger la infraestructura crítica debe ser una prioridad. El objetivo de ahorro del 15% de Hanover está en línea con las reducciones que la Comisión Europea instó esta semana para los estados miembros a hacer para garantizar que puedan hacer frente en caso de un corte total del gas de Rusia. Chuta. Oiga, pero Rusia ya les cortó completamente el gas? No, no le ha cortado el gas. De hecho Rusia quiere seguir comerciando con ellos, pero les dijo que tenían que hacerlo solamente en rublo. Ah... Porque como les cortaron el resto de la moneda, entonces con eso hacen que su moneda se valorice, viaracho igual, sí um, um, Alemania, que depende más de la, que depende más de las importaciones de gas ruso que otros países europeos, está bajo presión para liderar el cambio, el camino. En Berlín, la capital alemana, unos 200 monumentos históricos y edificios municipales estaban envueltos en la oscuridad el miércoles por la noche, cuando la ciudad apagó los focos para ahorrar electricidad. Los monumentos que antes se iluminaban por la noche incluyen la columna de la victoria en el parque Tiergarten, la iglesia memorial de Breitscheidplatz y el Museo Judío. Chuch. Y los comentarios son maravillosos, dicen Ya se va notando que la izquierda ha llegado al gobierno alemán Claro <ríe> Y poco a poco el mundo se va convirtiendo en Cuba Venezuela solo fue la primera <ríe> Oye, en todo caso, oiga, un español dice En España llevamos así meses en la ciudad de Sevilla Con barrios, eh, con días sin luz y cortes constantes En España también está la izquierda dura gobernando, ¿no? Sí, pues ¿De qué le sirve ser, ser tan subdesarrollado si toleran leyes tan precarias para someter a la humanidad apelando al calentamiento global? Uh. Oh, toma. Sí. Le impusieron unas sanciones a Rusia que le hacen más daño a ellos que a los rusos. En fin, Europa. <risa> Pero bueno, como le decía yo al principio, se les dijo. La verdad es que ahora creo que están reactivando las eh, plantas a carbón que tenían. Y tenían también presupuestado unos cierres de unas plantas nucleares. Entonces, esos cierres los van a posponer hasta que se solucione, entre comillas, el tema de Rusia con Ucrania Que la verdad va a dar para largo, esta cuestión no tiene por dónde. Tienen para rato todavía los rusos ahí, si, supuestamente ya guerra relámpago, pero como que la están entendiendo más No, pues si Rusia quiere volver a ser la gran unión soviética, pues, profe Sí El Putin ahí está con esa idea entre ceja y ceja de volver a adelantar a más de Rusia Sí muy mal, muy mal, sé que... Ahí tenemos a los alemanes ¿Mm? que están... ay ay ay. Pero bueno, hay muchos que están criticando que esto es más que nada un tipo de conspiración para ver si la población aguanta. Exacto. Bueno, ojalá que se solucione también. Ahora que el dólar está bajando... Claro. <risa> Oiga, vamos a una pausita, profe, y ya volvemos con el segundo bloque, Capital de Lucía. Los...